Bueno, señores, vamos a continuar con el contenido pasar. del programa en el, en el día de hoy. Miren, a pocas horas de vencer el plazo dado por la Junta Central Electoral mediante rueda de prensa por separado, el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo dieron a conocer a quienes escogieron para la hasta anoche vacante candidatura vicepresidencial. Raquel Peña, vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Empresaria, fue la escogida como compañera de boleta de Luis Abinader, mientras que Sergia Mejía de Selimán, la abogada y comunicadora del Partido Reformista Social Cristiano, será la compañera de boleta de Leonel Fernández por el Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es su parecer en torno a la selección? Yo, yo voy a dejar en el aire esto. Yo decía ayer, yo no creo que los partidos debieran de elegir un candidato por, por, por elegir un candidato debía de ser una persona con las suficientes condiciones eh, tanto intelectuales como de carácter que pudiera llevar a buen término el periodo presidencial en caso de una falta del presidente, por enfermedad por muerte por cualquier otra eventualidad entonces, eh, no conocemos el carácter ni la, ni la actitud de ninguna de las dos candidatas bueno, Sergio bueno, Elena es el, una dirigente en el caso política, de la de Luis Abinader el solo tú decir que la vice-rectora Rector, de la, la maema te dice mucho. No, eso no eso, no le, eso no que no? quiere decir que bueno, tenga las condiciones yo, para asumir la rienda del Estado Dominicano es en empresaria. un momento dado. Mira que, miren que esto, mira esto esta señora es Selman, ya. Selman ah, o Selima sí, en el 2002 ya, ten, ten, ten, ten. en el 2012, perdón, ella... Estaba haciendo un llamado y se unía a la campaña de Hipólito Mejía. Sí, sí, sí. Y podríamos escucharlo un poquito, sí, porque si hubo es posible. Alianza, hubo alianza. Entonces, claro. pero ok, lo que me llama la atención 12, es con el tema alianza. de las alianzas. En el 12. Que es lo mismo que pasa con Margarita, Lionel, Danilo y Gonzalo. O sea, tú tienes candidatos. Sí, pero no importa. O sea, tú tienes los candidatos, tú tienes los funcionarios que hoy te venden eh, que tú debes de votar por un partido, por, por un partido o por un candidato en específico, y a los dos o tres años, o a, los, a la semana o a los meses, como vemos, te dicen el mensaje de que el candidato debe de ser otro, como que no hay esa, vamos a decir, esa no mantienen lo que se supone que debe de ser, coherencia. de creer en coherencia gracias, es de creer en un proyecto en una figura, hoy te qué? dicen algo y mañana te dicen otro, para mí eso no le da credibilidad a una ¿Tú persona. Tú sabes que la política es cambiante, tenemos tres magníficas señoras como vicepresidentas tenemos ahí a doña Margarita, que eh, ya ha echado la vida ahí en el palacio. Sí. Ha echado raíces. Tenemos a eh, eh, Seliman. Sí, a la señora sí. eh, Sergia Mejía de, de Seliman. Yo, yo, yo estuve la oportunidad de conocerla y trabajar ¿Y con ella gente? en el 12. Es una gran dama, una gran dama, eh, la elegida por Leonel. Y doña Raquel Peña es una empresaria de zona franca del área de, de, de, de Tabacalera. Ella también, vicerrectora administrativa de la Pucamaima. Y hay 10 cosas que yo quiero mencionar de ella. Tiene una vida académica acabada como administradora de empresa y parte en la UCamaima. Es Santiaguera, nació en Santiago el 10 de septiembre del 66 tiene 53 años de edad eh, su madre es madre de tres hijos y hace unos días se desempeñaba como vicerrectora como ya dije contrajo anuncia con el ingeniero Marco José Artuña Cabral con quien procreó sus tres hijos en vida política aunque no se no hace vida política activa pero sí conoce y se identifica muy bien con las necesidades del pueblo dominicano y participa de una manera consultiva de la parte política con, con nosotros. Eh, estudió y cursó estudios primarios en, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y también eh, estudió maestría en la universidad y fue también una maestría doble. Eh, de doble titulación sí, de doble titulación de la con la Universidad de España La Mancha, Castilla-La Mancha naturalmente. es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra <coughs> eh, eh, ella se educó en educación es una educadora en negocios en finanzas emprendimiento en innovación es decir eh, ella representa bien a la mujer dominicana en su vida laboral ha laborado eh, continuamente desde pequeña como emprendedora en diferentes empresas de la familia. Y actualmente eh, era eh, la presidenta del consejo de la Corporación Zona Franca Norte, S.A., eh, eh, donde ella se desempeñaba. Eh, como educadora, eh, su vocación la ayudó a escalar dentro de lo que es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y es fundadora de organizaciones de emprendimiento eh, allá en Santiago. Es decir, que representa bien a la mujer dominicana emprendedora, a la mujer dominicana luchadora, a la mujer dominicana que tiene eh, muchos valores, valores familiares, valores educativos. Mira. Okay. indudablemente que la escogencia de esto provocó ayer la atención de la República Dominicana en horas de la noche, que primero lo hizo eh, Luis Abinader. Y quiero eh, básicamente comentar esta parte de lo que tiene que ver con Raquel Peña, que si bien es cierto no es una persona tan conocida a nivel de la política, le da peso a la candidatura de Luis Abinader. ¿Qué faltaría ahora con ella? Darla a conocer a nivel nacional. Sacar eso que está diciendo Fulvio, sacar sus virtudes, mostrarle al, al pueblo y al electorado quién es ella, o sea, quién, o sea, qué, cuál va a ser su función, por qué eh, eh, escogerla a ella y darle esa responsabilidad de ser la vicepresidenta, como decía Amado, que luego, de por ejemplo, de una posible falta de, del presidente, sería ella quien llevaría eh, la riendas del país. Y creo que es una gran decisión de Luis Abinader Pese a que no es una persona conocida, pero ya con la, con la apertura que tienen los medios, tienen toda la oportunidad para ella vincularla. Ya Sabemos que de ahora en adelante todas las actividades que él esté, ella va a estar. Sabemos que ella va a comenzar a dar su discurso y sabemos que es una persona que realmente le da peso a su candidatura. En el caso de Lionel, naturalmente se vio ahí una escogencia rápida porque ella no estaba en el país. Parece que fue a último minuto que, que se escogió. Ella es abuela. Sí, pero creo que la cuestión de ser abuela frente a, una, a un lanzamiento de su candidatura como vicepresidenta eh, se imponía. Y parece como que fue a último minuto. Pero también es una eh, gran política eh, sí. el caso o sea, de, de Sergio una, Elena Mejía. Eh, en el caso de Luis, de, ¿cómo se llama? Eh, eh, la gente Peña. de Alianza País, que ah. no lo hemos mencionado, que también escogió Guillermo Moreno a un catedrático Agustín González, ¿verdad? Es el catedrático, no se le ha dado mucha mucha cobertura a esto, que también es el, el candidato vicepresidencial de, de Guillermo Moreno. Entiendo que todos los candidatos vicepresidenciales están muy bien. Sabemos que políticamente hablando, Margarita es la que tiene, eh, eh, por por su por lo cargo que ha ostentado, mayor valoración por ya su experiencia. Pero entiendo que ha sido muy buena la elección, tanto de Leonel Fernández como del propio Guillermo Moreno, que entiendo debió escoger una mujer. Eh, para equilibrar, ¿verdad? Y en el caso de Luis Abinader, que ha escogido una mujer de mucho peso, de mucho peso en la sociedad dominicana. Y es lo que se, pro se procura, que no necesariamente sean políticos que vayan a dirigir la nación, sino gente que puedan eh, llevar eh, nuestro país por buen camino. Así que felicidades a todos los candidatos, a todos los partidos por las escogencias a vicepresidente. Creo que han sido muy buenas elecciones. Tú sabes que han querido... Eh acabar si se quiere, con la escogencia de Luis Abinader, porque las expectativas eran otras, que si David Collado, que si Farido, esas personas con un alto puntaje o porcentaje y una gran cantidad de arrastre en lo que tiene que ver con los votos. Entonces, cuando sale la señora, que es muy poca conocida, pero con un background interesante, sí. yo de hecho, inmediatamente traté de buscar la información en relación a decir, ella. Es un, es un intelectual, perfecto. Yo digo, tendrá carácter para enfrentar los problemas de una nación pequeña y difícil como la República Dominicana. Bueno, entonces ha había que ver, carácter, porque la señora también Celima en, en la dirección en la que única, que estado. Mira, mira, mira esto, la única que podríamos decir que tiene o que podría tener el conocimiento es Margarita, porque eh, ha estado está, casi está, está. toda su vida política siendo primera dama o vicepresidenta. Exacto. Entonces, esa, esa parte, como que no podríamos tanto sopesarla, porque los demás están en la misma condición que la señora Raquel. Peña. Ahora bien, veía una entrevista de ella, una mujer con mucha capacidad, con mucho ahínco, de alguna manera se le ve eh, ligada a, a los temas sociales en las respuestas que daba. Entonces, abogamos por caras nuevas, rostro nuevo, eh, la nueva política, pero entonces cuando te ponen una gente que no es el mismo grupito, que sabemos que muchos de los que están en el círculo de Abinader, en el círculo de Leonel Fernández y demás, eh, sabemos lo que han cometido en unas u otras ocasiones muchos de ellos te pone una persona que se supone que es eh, diferente a lo que hacen política día a día entonces te critica entonces nunca estamos contentos es que Dios. Tal, poner una persona por poner Carolina es yo poner a alguien que tenga el background yo no, yo no yo no puedo criticar porque yo no conozco a esta señora bueno pero lo no que tengo, hemos leído de ella es su no tengo conocimiento de yo la valoro como positiva su vida yo pública también. su vida ahora lo más positivo que tiene esta escogencia, más que todo eso que ustedes han dicho es el tema que Luis Abinader Ha manejado un asunto Que ustedes no han tocado ¿Cuál? Y es el, el, el, el, el típico enfrentamiento entre norte y sur ¿Cómo sí, así? El, bueno, también. ¿a, quién, a, ¿a quién escogió Luis Abinader? Yo te lo voy a poner a una, a una Santiaguera. Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Acuérdense que siempre en toda la historia Ahora, nuestra y en sí, toda la otros elementos ha habido el y, ah, exacto, capital, ha habido un enfrentamiento y se necesita una exactamente para equilibrar. equilibrar. En cambio, Leonel Fernández, Fernández un escogió una capitaleña. Lo mismo pasó con Gonzalo. con Gonzalo Castillo y el único que ha escogido a una santiaguera que de alguna manera nos representa a nosotros en el Cibao. Sí. Recuérdense de eso, señores. El, el Cibao, el C... nosotros los cibaeños, nos creemos que somos el sustento y el soporte de este país. Sea verdad o sea mentira, pero nos creemos eso. No, y y si tiene no... peso político. Sí. Y si no nos representan en el gobierno, si no nos representan en un estamento importante, nos sentimos mal y estamos dispuestos a... A, a, a hacer caso omiso de lo que pueda pasar porque no nos no estamos representados. Entonces, estratégicamente hablando, está bien. Perfecto. Perfectamente. Claro, claro, perfectamente. Claro. Estratégicamente fue un paso interesante. Sí. Darle saludos eh, que nos están viendo ahora, Evelyn Esteves desde Valle le envía el ah, saludo. A También a Damaris desde La Peña, candidata a reidora. Luis y Jesús, que siempre están con nosotros. Saludos, les envían a todos. Bueno de mañana